Muy buenas ¿tis, tis, y todos, mi nombre es con un nuevo video para canal. Esta vez estamos en el Minecraft, pero esto va a ser como una mini en... Esto va a ser para un video de MrBeast, o sea que lo voy a enviar, lo voy a enviar este video a MrBeast. Porque voy a dar un, un, un concurso así de Minecraft, vamos a hacer un torneo de Minecraft. Entonces para el premio de ganar creo que 10 mil dólares, 50 mil dólares. La primera pregunta que me hizo Mr. Beast, o sea, en el formulario ahí, es este qué haría con, los, con unos 50 mil dólares. Bueno, lo que haría con esos 50 mil dólares es de hacer a mis padres, ya que nosotros este, tenemos un poco de deudas, entonces. Y también compraremos un auto, porque... Un carro, pues, porque nuestro carrito está un poquito dañado. Y bueno, eso. Y bueno, con eso eh, os los 250 mil dólares. Ajá. Y otra pregunta que me hizo el MrBeast. Que, que me gusta del Minecraft? Bueno, lo que me gusta del Minecraft es la creación. O sea, la... ¿Cómo digo? Este, la creatividad que hacen las otras personas. Igual que yo, que también tengo mucha creatividad. Y también la otra o sea, cosa que me gusta de la, del Minecraft. Son las armaduras y esto. Y también los, anima los animales. Que es lo más precioso. Lo que he visto. Más los jolotes. Estos tipitos... Es una hermosura Los ojolotes Son la, son los animales más preciosos del mundo Estos son los que más me gusta Igual que los lobos Los lobos ya Voy a buscarlos aquí eh, Mejor no, aquí pero ya saben lo que me gusta eh, Bueno Estos son los animales que más me gusta Y bueno Eso para hacer es bueno, eso Ajá y les voy a contar un chiste. ¿Qué le dijo un dios, otro dios? Bueno, ¿saben qué le dijo? Adiós.